Temporada de éxitos en el Club Molina Fútbol Sala y en las escuelas deportivas de la localidad. Un año muy exitoso que nos va a explicar su entrenador y coordinador, Teo Pérez. Pues sí, la verdad es que ha sido un año, creo que no recordamos un año tan exitoso como este, del Club Molina Fútbol Sala y las escuelas deportivas, porque aparte de los éxitos, todos los equipos que ha habido y se han cosechado pues eso, muchos, muchos éxitos, como hemos dicho, entre ellos sobre todo... Las escuelas deportivas que todos los equipos han estado, en, han conseguido subir al, al podio. En categoría Alevín, el equipo Alevín ha quedado campeón de, de Liga, campeón de Copa y cuartos de Castilla-La Mancha. En infantiles han quedado eh, terceros de Liga y campeones de Copa. En cadetes, campeones de campeones de liga y subcampeones de copa. En juveniles quedaron han quedado cuartos, el equipo senior ha quedado subcampeón de liga en Aragón y, las, y los equipos femeninos, que sin duda han sido un gran éxito, el equipo alevín ha quedado campeón alevín y segundo en infantiles y, las, y el equipo cadete femenino ha quedado campeón de liga también. O sea que no podemos decir absolutamente nada de cómo han ido los, los resultados porque ha sido increíbles, una temporada increíble. ¿Tienen ustedes preparados algo para este verano, alguna actividad para las escuelas deportivas o en el club de fútbol sala? Pues bueno, como todos los veranos, sin duda, eh, siempre hay actividades deportivas comenzaremos sin duda por el campo multideporte que organiza el ayuntamiento de Molina de Aragón que es un que cada año tiene un éxito increíble se trata de un campus en el que se trata todo, todo el tema de deporte, no solamente se enfoca en deportes temas de deportes salidas excursiones incansas y tiene una aceptación increíble el ayuntamiento contrata a, a, a monitores y lo, y a través de esos monitores el campus cada año ha funcionado mucho mejor y de hecho está pues que cada año tenemos más más alumnos eso es una cosa importantísima y luego sin duda, pues también por pues la liga de verano de fútbol sala que lleva muchísimos años celebrándose en la cual hay un nivel muy alto y se se compone de una de una liga una vuelta empieza una vuelta y luego ya pues sacar los cruces para jugar las semifinales y la final que entran dentro del cartel de ferias a últimos de agosto no podemos olvidar también seguro que el campeonato de frontón que organizará el club frontenis, el, el, el club del uso seguro que hará el Duvalón y, y las 24 horas de natación y luego pues, el, el interpueblos de natación que siempre se celebra aquí a, a través de diputación y seguro que pues, alguna cosilla más que podamos acoplar de deporte seguro que, que, que saldrá y lo iremos metiendo y sin duda pues, también la pelota a mano de las fiestas que, que tiene una aceptación grandísima para, para el pueblo y la, y la comarca de Molina.